Nuestro agradecimiento es en primer lugar evidentemente para todas las familias, las familias de Honduras, El Salvador y Guatemala que nos han dado su confianza y de México también para que las acompañemos en la defensa de sus derechos, en la búsqueda de sus desaparecidos y en la búsqueda de justicia. Yo creo que una de las cosas que nosotros evidentemente vimos eh, es la cantidad de víctimas que se estaban generando en este país con la tremenda, errónea decisión de sacar el ejército a las calles para combatir al crimen organizado y que lo que veíamos es que los grupos que quedaban mucho más invisibilizados eran las personas migrantes. Nosotros vimos cómo aquí los colectivos de las familias se empezaron a organizar para tomar las instituciones, para exigir una ley, para tomar las calles. Las familias de Centroamérica y de otros países no tenían cómo venir a exigir acá a México y decir, no somos un país, somos una región de personas desaparecidas. La impunidad es fuertísima. El Comité contra la Desaparición ha dicho que en México la desaparición es el paradigma del crimen perfecto. Y ha dicho que vivimos una impunidad crónica. Esto no se va a acabar si no transformamos a las fiscalías. Y es nuestro deber transformarlas. Creemos que no nos equivocamos, que tenemos que seguir construyendo esa confianza para seguir trabajando con las autoridades, y que tenemos que seguir haciendo nuestra labor, porque esta es una tarea de todos. Transformar la justicia y recuperar a las y a los desaparecidos tiene que ser prioritario para este país, poner en el centro también a las personas migrantes y no avanzar en la militarización. Nos preocupa enormemente la militarización de la migración y la militarización del país. Estos son llamados urgentes para que nos unamos y podamos crear un país en paz y un país con instituciones civiles. Gracias.